Estoy en Malasia. Estoy en el, en el tren que va desde el aeropuerto de, de Sepang a la a de la ciudad y es un viaje largo, largo, largo, largo mucho por por el, el tiempo que estuve en tránsito en, en Chennai y estoy a punto de, de salirme mal la jugada de Chennai porque eh, al no aparecer mi nombre en la lista de, de pasajeros que se bajaban en, en Chennai pero tener que pasar 24 horas completas en, en, en, en Chennai en tránsito pero se montó un pequeño revuelo burocrático que, que al final hubo que resolverse como, como que pudo de todos modos no puedo dejar y fueron 24 horas de espera, pero como siempre las, las compañías aéreas y asiáticas suelen dar más que las la occidental Y al enterarse de mi situación el, el personal de la, de la compañía aérea, pues me dejaron pasar al, a la zona de al, al de. estuve toda la noche bueno toda la noche y todo el día a gusto sentado en un sofá con bebida con comida así que no me dejaron a mi suerte como en quien dice luego a la hora de, de, de la salida eh, si no fuese por porque eh, bueno gracias gracias a y gracias en el aeropuerto de Tenerife todo funciona de manera manual Entonces, al ser algo muy concreto y ser, no ser algo impersonal dejamos de ser códigos en ese aeropuerto y en ese aeropuerto tenemos nombre y apellido pues se comprobó perfectamente, se, se comprobó que, que aunque utilicen aunque un sistema manual, eh, la seguridad funciona el sistema es muy sencillo, con muy pocos medios y es tan fácil como comprobar el nombre de las personas que se bajan del avión y el nombre de las personas que se suben al, al siguiente avión que es donde, donde existe hasta yo en mi caso y sin embargo funcionó de la otra manera porque evidentemente aunque no tenía un, un visado, un permiso para la estancia en, en, en la India al, al constatar que me bajaba de un, de un avión y me subía otro en 24 horas pues me dejaron, me dejaron pasar esto es verdad que el aeropuerto de Chennai es el aeropuerto más diferente que nunca y me sorprendió mucho la economía de medios y hasta cierto punto como eh, con lo mismo con, con muchas menos cosas se consigue la misma agilidad es verdad que tuvimos que caminar más hacer más tiempo cola pero en el fondo las maquinitas por las que se pasan los sitios se convirtieron en sellos y, y todo se hizo como negocio político porque no era más Exacto. Y el vuelo de, de China y de Malasia estuvo perfecto. Me pegó una buena fiesta a la mitad. Un documento una de Michael Moore, me sorprendió mucho que estuviesen en, en el tren y la llegada hacia Malasia pues, fue como, como volver, volver a Japón porque hay un montón de cosas que me recuerdan este aeropuerto al de, al de Nagoya, al de China. Y pasé rápidamente por el, y de manera muy ágil por el por inmigración, depende de todo lo que es rellenar la típica hoja de a la, a la llegada, a tomar los otros pilares y, y fuera y bueno ya más adelante ya contaré todos los detalles del, del periclo que voy a hacer un post para la